hicimos este altar de muertos. Lo más emocionante es cómo hicimos el arco para, para esta decoración. Platícanos un poquito de dónde sale la inspiración, Isabel. Primeramente, gracias por venir a la casa. Esta es tu casa y estoy muy emocionada con este proyecto. Empezó por, por unas velas que compré. Así fue la inspiración. Y dije, no me puedo ir por un altar tradicional del puro color clásico, naranja y... Y amarillo tengo que integrar más color a la mesa pero enfocándome en los detalles que lo hagan elegante claro oye, es que se ve súper alegre porque más que un altar típico de siete pisos y demás esto es como honrar a, a, a tus seres queridos sí. que ya no están con nosotros verdad sí así es hay, hay varios hay varios, hay varios clientes en este altar, pero ya no se aceptan más clientes, por ahorita estamos bien. Es un altar para varios miembros de ambas familias, de mi esposo y, y mía, que se hace con mucho cariño. Ahora sí te quería comentar que, que este comedor, esta parte sí se utiliza, por eso lo hacemos de manera práctica. ¿no? Y, y algo, algo que, que quería implementar era algo que, que he visto anteriormente en Oaxaca, precisamente Ajá. en épocas de, de muertos que hacen una especie de guirnaldas para recibirte en las puertas. Okay. Cuando, me, cuando tuve la fortuna de estar ahí un día de muertos, vi ese detalle, te voy a buscar la foto, por ahí debe estar. Y me encantó, dije, mira, qué bonito, algo, algo muy diferente eh, de lo que normalmente aquí estamos acostumbrados a ver que son las puras cadenas. ¿no? Claro, no, es que está divino. Les vamos a mostrar cómo hicimos las cadenas, cómo logramos que se mantuvieran hidratadas, porque pues, lo hicimos en dos días, y, y bueno, la intención, con cuánto le calculas que Al va bajando? a hacer mucho calor? Bueno, sí. días muy calientes sí. llegaron los santanas aquí sí. en California, sí. los santanas son aires muy calientes, entonces hicimos ahí, casualmente se enteraron de, en la mañana del día de ayer, de una manera que podemos hidratar, las flores ya cuando las cortamos sin agua. Entonces les vamos a mostrar eso. Les vamos a mostrar cómo hicimos las cadenas, cómo decoramos el, el arco. Pues sí, el arco y cómo se puso la mesa. Todo van a ver, espero, estoy segura que lo van a disfrutar mucho. Pero este A ver, es explícanos muy... qué estás haciendo. Okay, estamos haciendo unas, unas guías, Miriam está haciendo una de y está haciendo una con clavel. La idea es que este año tenga el altar más color, que tenga más opciones que el cempasuchi. Y lo que estoy haciendo, este es un hilo, es un hilo más grueso. Entonces por esta ocasión decidí hacerlo con este hilo de grueso de caña, porque es más fácil enhebrar, no necesito aguja, está tan dura la punta, que, que entra con mucha facilidad el clavel. El clavel sí es mucho más difícil que el sempasuchi. Eh, tiene, si ¿Sí se fijan aquí, este tiene hueco, entonces es muy fácil poder sacar la aguja, el perdón, el hilo por aquí y el clavel no. O sea, está más duro, tiene un tallo más, tiene un tallo más tipo rama. Entonces sí a la hora digo no se nota mucho, pero queda un poquito zigzagueado. O sea, se fijan cómo sale un poquito de lado. El chiste es no más tener paciencia y atinarle a que quede lo más pegado al centro posible. Ahí se ve. Y pero ahorita no lo van a notar. Ahorita que ya tenga varias hechas no lo van a notar. Corta, cortalo como de unos, como el tamaño de la mesa, porque si te fijas el arco que vamos a usar sí, está no, muy es muy, no es muy alto. Este es un marco que en pies son unos 5 por, más o menos 5 por 5. Ese arco lo utilicé el año pasado. Es una muy buena idea si no quieres estar clavando en tus paredes. Uh -huh. Como en mi casa tengo papel tapiz y tengo una pared de color metálica Entonces, el clavar pues, estuviera maltratando la pared. Al ratito se las enseñamos. Entonces, ese, ese arco me sirve mucho porque nomás lo terminamos y lo, y, lo, y lo colocamos en el altar. La aguja de. El año pasado Ajá. usé este mecate porque pues, dije lo voy a hacer más ecológico. Aunque no se preocupen, este lo reciclo después. Y lo hice con una aguja de plástico gruesa, que son las que usan para tejer, para tejer me dijiste, ¿no? Ah, sí, ajá, con esa lo hicimos, pero para el clavel es mucho más fácil hacerlo con este, entonces de una vez estamos haciendo todas estandarizadas, porque como comenté hace rato, no todo el arco va a llevar, va a llevarse en pasucho, le vamos a combinar con otros colores este año para cambiarle un poquito. A mencionar que, que el zapachí este año vimos que no viene tan frondoso como no viene tan frondoso como el año pasado. El año pasado de un paquete eh, salían como unos 24 unos 24 flores. Entonces de un solo paquete hacía, yo creo que esta cadena de zapachí y este año venía más pequeño. Este año notamos que de cada, de cada racimo venía, de cada conche venían unos que como 14, 15 promedio, ¿verdad? Contamos sí. ahorita. Entonces, pues sí, sí es una tercera parte menos y no todos vienen tan grandes. Fíjate, entonces, es así. que del naranja El tenemos cinco bonches. Y, y mi mano es chiquita, entonces, o sea, sí viene muy pequeño este año. Y, y nos hemos dado cuenta que hay flores este año. Flores y, y, y joyaje que, que ha batallado mucho, por ejemplo, en esta temporada estuvimos usando, el año pasado, limón y granada y la granada no está como en otros años. Salió con el amarillo, nomás salió poquito, te fijas, uh -huh. salió... A ver, platícanos. Sí, menos de dos pies. No sé si alcanzan a ver, acá está la, la, la cinta. Eh, lo que les comentaba de que sí hemos notado que viene mucho más chico el Sempesuchi este año. Luego vamos a investigar porque normalmente este, con este paquete mínimo hubiera logrado dos pies. Y ahorita son 21, 21 pulgadas, o sea, mínimo. Pude haber llegado hasta las 30 pulgadas con él el, con el, el año pasado con, con este mismo paquete de zempasucho. De ok, este es el área donde, donde normalmente pongo el altar, hago la mesa y aquí pongo el altar. Si se dan cuenta, tengo un papel tapiz y tengo, y tengo pintura, entonces no me gusta estar clavando. Y trate una vez de usar los on -demand, pero pues también se me pela el papel tapiz, entonces por eso el arco que les que les mostramos hace rato es súper conveniente porque nomás lo armamos y lo colocamos. Entonces, tomé las medidas hace rato. El, nuestro arco allá es de, de 60 pulgadas por 48, perdón, por 50 pulgadas de, de ancho. Entonces, cae aquí perfectamente bien coronando la venta. Y estos son los colores. Este año le cambié. El año pasado usé barro negro y este año tenía muchas ganas de usar color. La base de, de, de todo va a ser en color natural. Y las flores y estos detalles y accesorios son los que van a, a darnos el color. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió hacerlo colorido? ¿Por qué? ¿Quién te inspiró? ¿Qué te inspiró? Pues es que eh, siempre, siempre tiendo al color y compré estas calaveritas. Estas las compré en Guanajuato y estas me las compró mi esposo en Oaxaca. Y se me ocurre por qué me encasillo, que me encanta el barro negro, pero para qué encasillarme en, esto, en esta ocasión. El año pasado nuestro altar sí era el tributo a Oaxaca y Michoacán. Esta virgen es la virgen de la soledad de Oaxaca. Y curiosamente cuando la adquirí, a las dos semanas me fui a Oaxaca. Y, y puse, no se acuerdan, que puse piñas, que son, estas son de Michoacán. Pero este año quería irme un poquito más por todo México y pues me enamoré del color. Me enamoré del color, me enamoré de este color de velas que vienen de Oaxaca y vienen de la Ciudad de México. Y pues vamos a darle un cambio, no vamos a presentar otra opción para que vean que se puede hacer un altar colorido, pero también muy fino y muy alegre. Y aquí van a ver un pequeño cambio, que, que se lo vamos a dejar sorpresa para el final, pero va a haber un cambio aquí un poco, un poco drástico. Poquito. <risa> ¿Qué andamos haciendo? Aquí esta mañana vamos a empezar a humedecer Bueno, mojar bien esta toallita Porque queremos prolongar la vida de nuestras florecitas Los pétalos, en este caso Del sempasuchil y de los claveles que hicimos esta mañana Las cadenas Entonces, cuando yo trabajaba en restaurantes Esto lo hacíamos con las flores comestibles Y nos duraban mucho más de lo normal Déjame ver si ya está empapado ¿no? ¿Empapado tiene que estar? Empapado y no lo exprimida ¿Qué? ¿Es una servitoya normal sí, o es especial? Es una servilleta de papel del rollo de la cocina okay. Y este es agua Y no tiene chiste También lo he hecho con tela Pero siento que con el papel es mucho más fácil Pero si queremos ser más ecológicas Lo podríamos hacer con una Una toalla reusable Eso este no necesitas exprimir porque no está No está tan mojado Sí, y esta es otra muy buena forma también de preservar las especies, de las hierbas frescas en el refri. Ándale. Así es como le hacemos. ¡Tarán! ¿Y eso no se van a manchar los pétalos? ¿No, no se van a podrir? Nada. ¿Qué tal? Todos los días aprende algo. ¿Y luego lo guardas en el refri? Lo guardas en el refri. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una cámara de hidratación para guardar nuestras cadenas, porque no vamos a poner el altar hoy, lo vamos a poner hasta mañana, y de esta manera nos va a ayudar a que sigan nuestras cadenas muy bonitas e hidratadas. Entonces estoy, estoy mojando toda la base de esta caja de papel, le, eh, le estamos poniendo eh, rollos de papel que, que se comentó hace rato que también se puede hacer con una tela como la tela de algodón, ¿no? que usan para los restaurantes. algo que no tenga, que, que no tenga eh, pelos Ajá. Que, no, que, no, que no saque pelusa, no de esas toallas como para sacar copas Pero ahorita vamos por, por cuestiones prácticas lo vamos a hacer con este rollo de papel Digo, igual lo podríamos sí. estar metiendo en un bote de agua el papel Sacarlo y exprimirlo y luego ya extenderlo en la caja Pero aquí tenemos un sprayer, entonces estamos sí, haciendo eso pero... exacto. Aparte otra cosa, hay sí. que ver si el su no pinta mucho, si está muy merecido entonces, está, está suficientemente mojado, ¿eh? Sí, yo diría que sí. O sea, realmente esto es para, para emitir. Para mantener. Para, ajá, para darle humedad a las flores, que no se nos vayan a, a secar, porque el día de hoy va a estar súper caliente aquí. Sí. O sea, yo así salí en la mañana y ahorita va a estar, sí. creo que como a 80, 82. Grados en de hoy. Ajá. Entonces va a cambiar drásticamente el clima y esos cambios drásticos ah, les, okay. les afectan ah, muchísimo a nuestra flor. Yo creo que ya está bastante medecido, sí. ¿eh? ya se siente... Mira, no se tira. No, quiere decir que Ajá. el papel absorbió. Exacto. Okay. Pues vamos a colocar nuestras cadenas. Las ponemos alrededor, ¿verdad? Para que no se enreden. fresco, miren, no se maltrató, no se manchó, nada, nada, nada, excelente, nuestra uh, cámara de hidratación. Se me antojaba que aquí en el centro bajaran las, las guirnaldas, o sea, medirlas como no las tenemos, como no, no es una medida exacta, pero, pero que vayan intercalándose aquí así. Y a lo mejor si no son una que otra que cuelga en la esquina y luego ponerle los, los amarres para ya, para que ya nos dé la libertad de mover aquí. O sea, si lo queremos cerrar más, si lo queremos abrir, que ya, ya, ya, ya, ya se puede tener esa libertad de poder modificarlo estando aquí porque pues no, las flores no son... Sí, sí, sí, me gusta No es una medida estándar. Ok. Ese si vamos extendiendo, sacando las todas las guimaldas para que puedas decidir. Perfecto. Entonces que quede aquí. ¿Y con qué Con lo el vas mismo, a fijar? con esto. Es Se queda, ¿verdad? Porque sí, tan que que es que no crees con la lámpara. Con el diente. Muy, muy sano. Lo subo un poquito así. No. Ahí? Para que este te quede tan. Está bueno y más, ¿verdad? Uno más, ¿verdad? ¿No ¿Qué crees? No, así. Ahí no se, se ve bien. Ahí. ¿no? Sí, okay. sí, sí, que no esté tan pegado. blanco ni me acordaba que existía pero si sí lo venden igual los mismos que hacen el verde venden el blanco el y verde. así no se nota ahora le hacemos un zoom Si, si la separamos un poquito sí, se falle, eh, este. yo no he separado entonces déjame acá están hechas bolas a ver pero ¿Ya? mira qué tal si dejamos el largo que tenemos del hilo para uh -huh. que quede y así la separamos okay. a lo mejor le vamos a tener que poner un poquito de tape para que se, deten para que se detengan porque se va baja, sí, por el peso, porque ya está muy, muy, más larga la tirada, ¿no? Sí. Entonces, la última vamos a usar este, le le. La, la. No las podremos unir. Ana, también. Pegate y ya está la otra. si sí, ¿sí la aguantar. No, no pasa nada. La puedo grande, pero si sí tiene la otra. Ponla arriba de la mesa y la juntamos. ¿Cómo? O sea, la, la anudamos, ¿no? No oh, yeah. me no, gustan más arriba. Sí. Okay, entonces, estas las podemos poner arriba. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Ah, me asustas, no me asustes, no me asustes. Empiezas de acá de. Ajá. Pues yo les dije que iba a haber un cambio drástico y este es el cambio drástico que ahora tenemos virgen clara, esta virgen este era mi vestido como les comenté y Susana me lo, hizo, me lo convirtió en esta virgen, que Susana a Susana hacerle publicidad y Susana, eh, ay, yo soy admiradora ferviente de Susana y una vez vi que a una señora le hizo de su vestido de novia le hizo tres vírgenes a sus hijas pero pues yo no tengo hijas, verdad y y no iba a guardar mi vestido de novia para ver si alguna nuera o alguien quisiera usarlo. Entonces decidí hacerme a mí misma otra virgen con mi vestido de novia. Y aquí, estos, esos son los aretes que usé en mi boda. Y esta peineta me la trajo mi hermana de España y también está ahí puesta. Y el, en, al, en un futuro, si alguien necesita usar la peineta, los aretes se pueden quitar. Ah, y este es el, el broche que trae mi vestido de novia. Entonces, de esta manera puedo disfrutar mi vestido todos los días recomiendo hacer esto, lo van a disfrutar muchísimo Tan sobrevivieron, uy perfectos. Creo que hasta, están hasta mejor, ¿no? Sabes que sí, como que sí. se hidrataron. que disfrutaron mucho, Isabel, muchas gracias por invitarnos a su casa, por compartirnos, gracias por compartir con toda la audiencia el tras bambalina, o sea, la verdad, muchísimas gracias, anímense. No dejen de seguir puras cosas bonitas, porque literalmente hace puras cosas bonitas. Y ¿saben algo que me encanta? No es nada más para los demás. No hace puras cosas bonitas para sus clientes. Como pueden ver, hace puras cosas bonitas también en su vida. Entonces, ay, muchísimas gracias a mi saber, a ti Ana por, eh, por invitarme a este proyecto, por por venir y participar, por mostrarles a tus a tu audiencia este proyecto que hicimos juntas que me encantó hacer <risa> contigo. Sí. Y, y pues. Vendrá más. Eh, o sea, es nuestro segundo programa juntos y estoy segura sí. que vamos a. Seguir haciendo cosas muy divertidas esta Navidad. Sí, si, si, si se animan y hacen un altar con, con este tipo de decoración, que nos etiqueten. Para sí, por resultados. favor, si hacen un altar, no dejen de mandarnos fotos, etiquetar a puras cosas bonitas. Ana Galena, pues la nos va a encantar ver sus yes. creaciones. Muchas gracias. A ti, gracias y hasta la próxima. Vamos a mostrar cómo lo hicimos. Pero... Se está, está cayendo la pieza, aquí está allá, Se cayó. Ups, no sé. ¿Qué hacemos? La en, la las... No, no la quites. Se está yendo para atrás, no, ¿verdad? Y ahorita la amarramos a ver Las pegamos, eh. Con hot club. No, con. con té. Aparte. Ah, con pero esa creo que fue la que quedó chiquita, ¿no? No, pero no se ha Yo creo que aquí es el té verde. ¿no? ¿Dónde está? Allá está el alma. ¿Que se quedó uno puesto?